Cabrón, Camilo, dime, ¿qué pasó con esos alambres? ¿Por qué se los llevaste? No, eso. Yo, eh, es que yo no, no, no tengo familia aquí, la familia mía ya ponió mulata. Y sí, yo me metí ahí mismo y me lo llevé, pero ya yo, ah. no, yo no vuelvo a hacer eso. Ya. ¿Te sientes arrepentido entonces? Sí, yo me sientes. Sí, ¿Y por qué te robaste los alambres Ya te sientes arrepentido. Sí. ¿Y qué tú le pides entonces a las autoridades? No, yo le pido a las autoridades. Ah, que vale. si yo. Que si ellos pueden que me den un chance, que yo no lo vuelvo a hacer ya. ¿Qué tú trabajas? Eh, eh, nunca igual. Claro. ¿De, ¿De dónde tú eres entonces? Yo soy de Puerto Plata, pero vivo en la santana. ¿no? ¿Y por qué? ¿Porque que lo hiciste aquí? No, porque yo, yo, no tengo, yo no tengo familia y tengo ese brazo partido que no puedo trabajar. Pero te acusan de cometer otros robos aquí en Macorís. Si sí, de otros rojos también, se te ha cometido yo, otro. Yo no lo que los hamper, no, tú no puedes ver los hamper. Los hamper, diga dije que te los lleva. Ay, no, no, no, es la primera vez, entonces. Sí. sí. Bueno. ¿Dónde compró eso? eso? Este robo, este alambre, ¿dónde fue? ¿Eh? ¿Dónde fue este robo de alambre? Allí, allá a la ¿Eh? próxima pañita. Una alambre de ropa que te llevas.